Cortar lazos con los obstáculos en género policíaco. Tiempo. Oye, González, ¿qué pasa, pareja? <risa> la ropa no me queda, González. Estoy gordo, güey. Pareja... Mmm, yo no le quería decir, pero sí está gordo. Sí está gordo y... Llegó un comunicado de... Presidencia. Que le voy a leer en este instante. Queridos... Compañeros... De cuerpo... Policiaco... De el Estado de México. Ok, bla, bla, bla, bla. No puede haber gordos. Sabemos que usted es una parte importante de esta unidad policíaca. Pero si sí está pasadito de peso, entonces es relativo. Mire. Querido. Aquí también hay gorditos. Y llevamos mucho tiempo juntos, no mames. Anda. ¿Qué te parece si empezamos con un sistema... ...en el que tú y yo podamos bajar de peso al mismo tiempo? Cambio. Anime Origamite que toco ¿Qué está pasando? Tenemos que llegar al otro lado de la montaña Pero solamente somos unas tontas chicas mágicas Pero podemos saltar muy alto No somos tan tontas Ahora sí, tiempo, cambio okay. cabaret. <risa> ¿Viste que aquí va a venir a triunfar? Yo te creí. Pues es que te falta cachondería, mana. ¿Tú crees que me falta cachondería? Pues sí, mana, pero esconde, esconde. Es que esa no es cachondería, Ya sabes de... que no la tengo para comprarme esas cosas que salen en la tele del... Ya sabes, nada, ¿qué te la crees? No? Es de las lavativas, esas de. Bueno, ya, vamos a ver. A ver. La mirada, pero tiene que ser al productor. ¡Que pague más! Ah, no, ¡Ay, por Dios! ¡No! ¡Nos van a correr a las dos por tu culpa! ¡No! ¿Y ¿Por qué a mí, a ti que me recomendaste? Cambio. Softborn. <risa> Ordenó una pizza. <risa> Tiene extra queso. Mm. Supongo que no le puedo pagar inmediatamente por esto. Vamos por el dinero. <risa> Y dígame, ¿Ordena pizzas muy seguido? A veces de salami. Ah, ¿de qué más? Ayúdame con eso y te puedo conseguir una recompensa. Oh, una recompensa. ¿Hay disponible en este instante? ¡Cambio! Policíaca. No sirve de nada, güey. Supongo que no funcionó, pareja. No, lo bonito es que. Aunque nos doy a nadar el cuello. No, güey. no, no, no, mira, mira. De... Si engordamos a todos ¿Ah? no es flaco Suena como un buen plan uh -huh. ¿Tú llevas la comida? Yo les digo que no hay nada que hacer, güey Nos ponemos bien gordos <risa> Más fácil <risa> Eso sí, tú pones el uniforme otra vez Pareja No sé cómo decirlo esto Pero, vamos a tener que dejar mi pareja. Yo soy Gordo Atlético. Cambio. Anime. Ah. ¡Uf! ¡Qué forma de fortalecer nuestros lazos! ¡Me ha gustado! ¿Y si lo repetimos? ¡Otra vez! <risa> ah. ¿Sentiste eso? ¡Que si lo sentí! ¡Cambio! ¡Cabaret! Aunque tú se sigues bailando, ¿no? Y cantando, mi reina. Híjole, es de que cuando yo te pedí chamba... Ponme polvo, polvo. ¡Que me pongas polvo! No me refería a esto. Yo te quise enseñar a cantar y a bailar y no aprendiste, mi reina. Pues es de que también estaba bien difícil. No estaba nah. fácil. No. Estaba difícil. ¡Échame el polvo, caramba! Ahí voy. ¡Tampoco está tan, tan tan tan tan sencillo! O sea, hace sinónimos de este de fácil. ¿Ves? También estoy cultivada. ¿Sabes qué? Estás chistosa. ¿Qué? Hay un mato que va antes que yo. Podríamos ponerte ahí. Ah, caray. Sí, me das el perfil. Estás guapetona, estás así, mírale. Estás chistosa, hablas cagado. Voy a llamar al productor Cambio Softborn. ¿Por acá? Sigue reparando, sigue reparando También me canso, ¿eh? Ya, yo creo que con eso ya prenden las burbujas del... Ya no sé, ya esas voces en mi cabeza. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estoy. ¡Cambio! ¡Policíaca! No me mires, <risa> ah. eres la peor pareja. No. <risa> Yo solía ir por los gatos. <risa> Usted sabe que no lo quería hacer, pareja. <risa> ¿Solo querías cortar eh, yo no quería. Su, yo no quería su puesto <risa> Ahora tienes tu puesto, el puesto de al lado, el mío y el de al lado, güey <risa> ¡Por un... gordo! <risa> Se me cruzan las caras y cuando leía el memo decía que no gordos, pero que siempre sí Hay <risa> gente <risa> que no lee bien y no dice cortar sino contar Se puedes confundir, compadre? ¿Sabe qué es lo bonito de esta pareja? Que le voy a hacer una carta de recomendación bien chingona ¡Cambio! ¡Anime! ¡Tararara! ¡Origami 1! ¡Origami 2! ¿En qué momento? No sé, debió ser cuando nos unimos ¿Lo hacemos otra vez? Sí <risa> ¡Cabaret! ¿Va a querer que le ponga más polvo? No, no, no. <risa> ¡Ay, que me lastimas, Sira! <risa> ¡Perdón! Tienes que ser más cuidadosa. Mi cuide sí es de persona fina y cultivada, ¿Mm? De artista. De las meras artistas de esas. Salen de Algún día Ajá. A ver, a este allá que me voy a reír. ¡Ay! Y sin pensaban, bailar ni cantar Pensaban que me iba a triunfar sin bailar ni cantar, ¿no? ¡Vamos! Ya viene mi número de impro ¡Cambio! ¡Termina en softball. <risa> y es que quiero Pero no sé si quiero ¡Ya va a parar la... ya, ya! Cinco minutos, la grabación acabó hace rato, ya, <risa> válpele, válpele primero, ¡Más bien, ayúdame a desmontar el... ¿Y por qué no lo usamos y ya? ¿Ves? Soy buenísima cambiando mi voz en las escenas, soy buenísima Si soy tan buena así en las escenas, si lo llevo a la realidad, vamos a usarlo, vente Digo que también tengo unas voces en mi cabeza que me dicen. Siempre. Pero me siguen ¿Cien? diciendo cosas. Mire, ya el jacuzzi es falso. Es ya. que el jacuzzi. Pizza agua. Ya. Y si nos embarramos la pizza hawaiana. Tiempo.